43 ¡Me está disparando! ¡Ah, mames, Gael! ¡Ah, la verga! ¡Muertos a huevo! Mm, ¡Morty! ¿Por qué eres tan...? Bueno, no importa, ¡Morty! <ríe> no importa, estuvo bueno, es que...